¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca del verbo estar en español. To be verb in English. Y una característica especial es que vamos a usar este verbo para referirnos a lugares. En este caso vamos a hablar de diferentes países. Yo estoy en Chile. I am in Chile. Yo estoy en Chile. Tú estás en China. You are in China. Tú estás en China. Él está en Francia. He is in France. Él está en Francia. Ella está en España. She is in Spain. Ella está en España. Usted está en Perú. You are in Perú. Usted está en Perú. Nosotros o nosotras estamos en Japón. We are in Japan. Nosotros, nosotras estamos en Japón. Ustedes están en Italia. You are in Italy. Ustedes están en Italia. Ellos o ellas están en Mali. They are in Mali. Ellos o ellas están en Mali. Bueno, y aquí hemos vuelto al primero. Yo estoy en Chile. Bueno, recordemos que este material lo podemos encontrar en nuestra tienda de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo les dejo el enlace para que visiten la tienda y puedan adquirir este material a un costo muy bajo. Bueno amigos, muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en la próxima clase, en un próximo video. Hasta la vista.